los gloriosos lienzos comanda el cadete de tercer año cabrera Arias, la guardia de bandera la bandera nacional que nos dio Juan Pablo Duarte en cuartos encarnados de azul en la cruz blanca y el escudo escoltada por la bandera del ejército la marina, la fuerza aérea la policía nacional inmediatamente el segundo batallón de tropas regulares comanda el teniente coronel Bonilla Gómez ayudante segundo teniente José Tejeda Pérez Primera compañía del ejército Comanda Capitán Víctor Mateo Maez Tres pelotones Comandado por el segundo teniente Pérez Figueroa Segundo teniente Reymi Gómez Mendoza Y el segundo teniente Gómez Castillo Armada La Armada de República Dominicana Desfilando aquí Comanda el teniente David Álvarez Abreu Tres pelotones comandan. Teniente de corbeta, si se pronuncia.